Hola, ¿qué tal? Hello loca y soy los sayonara. Este es un nuevo video para el canal y espero que estén súper bien, porque vamos a comenzar. Bueno, mis dioses, mis amiguitos, he creado un canal de Discord para ustedes, por eso este no es un video cualquiera. Hoy les quiero hacer este tour por este server que hice para ustedes. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es Discord? Bueno, Discord es una plataforma que incl inclusive muchos youtubers usan Para poder interactuar con su comunidad Y su comunidad interactúa entre ella. Y esta yo la hice para ustedes Así que les voy a dejar el link del Discord en la descripción Para que puedan unirse y, eh, estar y tener una comunidad grande dentro del Discord Bueno, aquí les voy a hacer un tour por mi server eh, Como ven, esta es la bienvenida En donde tenemos el... En donde tengo un, tenemos un comando de miembros, de miembros, perdón, en donde mostramos aquí, aquí el número de, de, de miembros que hay aquí, miembros, perdón, como aquí en este caso, miembro número 8. Pero antes de seguir, les quiero, les quiero agradecer a teoría de Fortnite, al canal de Teorías de Fortnite por ayudarme. También les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a suscribirse, porque nos estamos ayudando mutuamente. Entonces, estoy ayudando con sus teorías Y él me ayudó aquí a mi server Así que le doy un buen agradecimiento Y por favor suscríbanse Que se lo merece Entonces, Porque sin él, no sé qué hubiera eh, con qué tan emocionante Hubiera estado con este server Que es su gran temática que le tengo Bueno, aquí como pueden ver este es la calidad bienvenida Que les, le, le programamos Para animarnos cada vez que entren Wow, qué es esa silueta Que se acerca, parece un dios que que busquen o y a los dioses hey, miren! Aquí está El diosa es Aquí aparece el usuario Denle la bienvenida al amiguito Ahora aquí tenemos las reglas de la comunidad Obviamente tenemos que Tener nuestras reglas aquí bien claras En caso de que No, de que estén decir informados De todas las reglas que, que debemos tener en el server Y en caso de que alguien las rompa Ustedes nos, de, nos avisen Para hacerle un warn ¿Y qué es un warn? El word es cuando nosotros le hacemos una falta a alguien y cuando, y cuando me refiero a nosotros, me refiero a mí Que es el creador del server Y a los, administra y a los administradores o los bots ¿okay? Tenemos todas las reglas aquí, las nueve reglas Lenguaje y chat, los moderadores Acá hablamos también sobre los bots La temática del server, el spam, los, reporters, los reportes Y las estafas, no pedir también Y el uso correcto de los canales Ahora vamos a seguir con el pase. Esto es una temática muy interesante y gratis, claro. En donde hab les hablamos del, de, de, la, de la descripción de la subida de dioses. Que es como un pase de batalla. Pero eh, eh, tiene, tiene, tiene varias, varios premios cada vez que uno suba de nivel. Y ya les mostraremos adelante cómo uno sube de nivel. Y ya eh, va a cambiar cada tres meses. Y después vamos... Va a ser como una, como por temporadas Así nos inspiramos en un pase de batalla Por temporadas como Fortnite Y entonces la subida de dioses Va a tener eh, tres meses Para poder sub ir subiendo de nivel Y ganar los premios que tenemos Por nivel Y, y a cada tres meses vamos a ir eliminando Para, para que vuelvan a nivel 1 Para poder seguir así como con temporadas Como en Fortnite Ahora aquí vamos con la subida De, eh, con de dioses Aquí tenemos el pase tenemos aquí los primeros 10 niveles en la temporada 1, que se llama El Comienzo del Camino. El comienzo de esta gran comunidad que estoy muy emocionado porque prueben esta gran temática, obviamente gratis. Aquí tenemos el pase gratis y el pase premium uh, aunque ustedes, pues, ambos son gratis pero ya verán porque se, uh, se, se compran con los God Coins los God Coins son unas monedas que nosotros los colocamos en eh, o sea, las monedas de los dioses porque ustedes son unos grandes dioses como lo dice aquí en la descripción que es para convertirte en un gran dios aquí eh, eh, puede ayudar al pase a, a convertirte de, de un pase normal a un pase premium y ya verán que de que eh, van a ganar diversos premios con este, pase, con este pase, con estos diferentes pases y con el pase premium, ah, premium perdón, hasta pueden aparecer en varios de mis videos y también ser saludados aunque es me, aunque especialmente también aparecen en mis videos ahora vamos a ir a los comandos, a, los, a la parte de comandos en donde acá tenemos el rank que es para saber el XP que tenemos el, Los grupos de Discord normalmente tienen esto Pero le pusimos que, eh, que esto nos puede servir a la subida de dioses Ahora lo que les decía Así es como saben que pueden subir de nivel ¿Y cómo se sube de nivel? Hablando Hablando en, en este server pueden, tener, eh, pueden ir subiendo de nivel Entonces aquí les va a aparecer esta animación cuando vayan subiendo Mira. A la madre, es el repulso mejor mejoró sus poderes de dios, se pondrán mamadísimo pronto, hasta nivel 3. Interesante, ¿no? Ahí es donde podrán ver su ranking, el XP que tiene. Aquí tenemos los comandos para hacer acciones, eh, o sea, aquí en este vamos a hablar sobre los diferentes comandos que tenemos para que puedan, como le dice su nombre, hacer las diferentes acciones que tenemos aquí dependiendo de los canales. Aquí es donde se podrán informar en, qué, en qué, qué pueden hacer y en qué pueden ayudarse. Miren aquí como pueden ver. Ahí les puse todos los comandos para que los puedan ver. Ahora acá tenemos las temáticas. Acá tenemos el canal general en donde pueden hablar de cualquier cosa. Cualquier cosa, hablo de pues, cualquier cosa que, les, que quieran hablar en el grupo. Aquí tenemos el chat de Fortnite, acá pueden hablar todo tipo de temas de Fortnite, teorías, sean teorías, hasta salvar el mundo incluso, y también Barrel Royale, pues todo lo que tiene que ver con Fortnite, ustedes me entienden. Ahora vamos con Among Us, aquí como es igual del canal de Fortnite, solo que aquí pueden hablar cosas desde Among Us, aquí, pueden, aquí hablarán cualquier cosa y también pueden, pueden decirse que, que si pueden jugar y todo ese tipo de cosas. En el canal de Ciencia Muel pueden hablar de, de cualquier tema de ciencia. Ahí también me pueden decir como qué videos podría hacer de ciencia. De ciencia Muel. Me pueden decir por pues, incluso mueble. ¿eh? Hacen un video de este tema de ciencia para ciencia móvil y todo eso. Ah, en general también me pueden escribir qué videos quieren. En el canal de chismes, pues pueden hablar de todo lo innecesario que o sea, okay, pueda por, uh, inproductivo Porque bueno, por eso de eso son los chismes. Aunque engordo, pero no alimenta. Ahora aquí tenemos los canales de voz. Estos son diferentes a los canales normales de chat. Aquí por ejemplo hay un canal para cada uno. Aquí en el general tienen aquí su, eh, su es una clase de Meet pero más simple. Aquí pueden escuchar a todos con solo activar su micrófono. Y también con su video y también pueden aquí eh, poner el, el eh, poner su cámara, obviamente. Y también pueden compartir pantalla, como ya les dije, es como un Meet normal, pero es más simple y mejor. Ahí pues se podrán reunir todos y poder y poder hablar ahí tenemos un canal de voz determinado para cada chat ok, aquí tenemos el canal de Fortnite en donde pueden hablar también eh, eh, pueden jugar en Among Us también, en los también ahora que tenemos el canal el, el canal de música aquí podemos poner nuestra música eh, ya, ya sabrán en los comandos, en los comandos pues pueden mirar en los comandos en la música que quieran poner, eh, cómo pueden poner música o también me pueden decir a mí, que yo les respondo más fácilmente, va a ser más simple. Me pueden decir a mí, o a los administradores, o a los bots. Entonces, aquí tenemos todos los diferentes canales de música. Y también tenemos el chat de voz determinado para cada uno. Música 1 es para el chat de voz de música 1. Y ahí se podrán poner, poner el comando para poder de qué música quieren poner y... Eh, entran en el chat, dependiendo de, de, este caso, por ejemplo, si pongo comando música 1 Aquí pueden ponemos en música 1 eh, el comando el, Bueno, sí, el comando, el comando música 1, el chat de voz eh, Y ahí podrán comenzar a escuchar Ahora vamos aquí al canal, en el spam pueden hablar en auto, autopromocionarse Mandar videos de ustedes diciendo que se suscriban, etcétera ahí pueden abrir todo tipo de autopromociones y videos. Pueden mandar clips de videos también. Clips de videos tanto suyos como míos. <ríe> Ahora tenemos por último el canal de anuncios. En este canal los, eh, los administradores y yo les vamos a anunciar eh, después de, eh, qué, puede, qué puede estar pasando en el canal. Sea sobre la subida de dioses, <ríe> y esa temática me encanta, sobre la música, sobre cualquier, eh, cualquier cambio que demos. Y cualquier cosa que hagamos en el canal, lo diremos en los anuncios. Entonces espero que les haya gustado este video. Los invito a que se suscriban al canal, le den un buen like a este video también. Y que compartan este canal con todos sus amiguitos. Y también que les compartan este video para que podamos formar una gran comunidad. Pero si estás por el verano, no importa, no te preocupes. Que tú, eh, que tú solo que tú ya eres mi amigo. Ahora sí, síganme en Instagram y en TikTok como son 0700 m y dejaré el link en la descripción, al igual que el canal de Discord, para que se puedan unir. Espero que se unan varios para que podamos hacer esta una buena comunidad con esta buena temática de las unidades de dioses, porque ustedes son mis dioses, mis amiguitos. Ahora sí, nos vemos mis queridos amiguitos.